This, Cuando tengo un objeto, tengo this, cerca, that, lejos. Es un objeto. Pero, ¿qué pasa con these and those? ¿Cuál es la diferencia dentro this, this, and these? This, primero ese i que se pronuncia más de garganta. No es de... De la sonrisa, como cheese, no, no es ese i. Es más como uh, uh, uh, como <ríe> toca tu garganta y intenta que el sonido sale de garganta. Entonces es uh, uh, this, con s, s, this. Ahora, this es i como con cheese, cheese. Cuando muestras todos los dientes, ese es el sonido. Tease. Repetimos. This, these, these. Ok. Entonces, this, that, these, those. ¿Puedes ver la diferencia? Gracias por ver ese video. Si te gustó, comparte con tus amigos, dame un like, suscríbete a mi canal La Jolie Channel. Si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme, te espero. Chao, chao. ¿Por qué estoy todo el tiempo? ¿Qué ¿Sabes qué hoy día está enseñando? This, that, these,